Buenos días. Desde la noche de ayer y esta mañana hay un training topic que se llama Genaro, como pueden ver aquí, hasta ahora casi las 10 de la mañana de este sábado, 2 de marzo. Y en este training topic eh, se muestra una serie de ataques contra el periodista Genaro Villamil, que ahora vamos a explicar de qué se trata. En este gráfico de red que hicimos con Gephi, vemos como una enorme red de cuentas bots, trolls, cyborgs, están mencionando masivamente a Genero Villamil, retuiteando un mensaje, un mensaje que no vamos a mostrar aquí, porque es difamatorio contra el periodista Genero Villamil, en el que la acusan de varias cosas, sin embargo, esta cuenta, machitrol le hemos dado un seguimiento los últimos ocho, perdón, los últimos eh, cinco años, desde 2014, aunque pueda haber antecedentes de 2013. Y esta cuenta, que ha sido investigada en México y España, ha sido responsable de generar ataques, como por ejemplo contra la periodista Cristina Fallaras una periodista que luego de asistir a una protesta en el consulado de México en España, en solidaridad con los periodistas asesinados, pues empezó a recibir amenazas de esta cuenta machitrol. Esta cuenta machitrol eh, cambia constantemente de nombre de usuario, pero sigue siendo la misma, es como su marca. Eh, también atacó en su momento a la periodista Nayeli Roldán de Animal Político cuando cuestionó un asunto de Gatorade. Y en esta ocasión, eh, no es la primera vez, eh, el presidente Calderón amplifica uno de los ataques a Genero Villamil. Aquí lo tenemos. Genero Villamil le responde al expresidente Calderón, que es un ataque de guerra sucia. El modus operandi es el mismo. La cuenta, cuentas atacan al periodista, otras cuentas lo amplifican. Lo estamos viendo aquí mismo en el caso de Villamil una cuenta lo, lo ataca, que es Machitrol, aquí no se ve porque está un poco pegado, pero vamos a, aquí a separarlos un poco para, para poder ver de quién se trata, aquí está la cuenta Machitrol, es su nueva ve versión, está mencionando Género Villamil, y de ahí hay una serie de, de retweets, retweets, retweets, retweets, retweets, y el efecto de esos retweets es que se crea el trending topic, el trending topic, como tenemos registrado, Aquí en el, en el post, ¿no? Genaro ya lleva desde ayer y esta mañana como train topic. Y eso provoca que el, la víctima reciba cientos y cientos de menciones del, del ataque. ¿no? Eh, hacemos el repaso. Aquí en el Huffington Post de España pueden ver las amenazas que recibió Machitrol, este, que recibió de Machitrol imágenes de pistolas. Eh, cabe señalar que estas cuentas han sido investigadas por la policía española y mexicana aquí inexplicablemente se caen las investigaciones sin embargo en España está, sigue, abierta, sigue abierto el caso le hemos dado seguimiento puntual a todos los casos en estos últimos años y no es la primera vez es que el presidente Calderón eh, se involucra retuiteando o apoyando a Trolls hay que recordar el apoyo que le dio a Chocho, es una de las cuentas más tóxicas que ha habido en México eh, no es casual ¿no? y aquí en este documental Simula Nación documentamos cómo es el modus supreme, él. él mismo lo explica ¿no? de cómo atacan y desprestijan a periodistas y activistas. el porqué la gente pide diluir. Muchas veces los temas se quieren eh, se quieren diluir porque se están politizando. Ahí está explicando un ataque de difamación a un niño que fue golpeado eh, en Escapozal, que luego apareció en el Estado de México, todos lo recordarán el año pasado. También decir rápidamente que en nosotros en lo que sigue hemos sido recientemente objetos de una campaña de difamación y este nuevo modo superando ¿no? estas cuentas que llevan un poco inactivas se han reactivado ayer con este intento de difamación a género Yamil y a desde acá toda nuestra solidaridad y Esperemos que este gobierno sí actúe contra estas cuentas, que hay bastantes expedientes, bastantes denuncias y que se respete la libertad de expresión. Muchas gracias.